Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. El día de hoy, compañero, les traigo lo que vendría siendo tres tips para que tú puedas bajar y reducir el ping y el lag de Free Fire, amigos. Y bueno, en este video te tengo un reto. Y es darle like con los ojos cerrados. <ríe> Comenten si lo lograron. Porque la verdad yo lo intenté y terminé viendo otra cosa. Pero bueno, amigos. Este dicho todo esto, ahora sí vamos con estos tres tips que te van a ayudar a reducir y bajar el ping de Free Fire significativamente. Bueno, vamos con el primer tip y es borrar todos los archivos basura que tengamos en nuestro dispositivo. ¿Qué pasa que los archivos basura, amigos, solamente consumen memoria y te hacen lento el sistema? ¿Y cómo te puedes deshacer de ellos? Bueno, es muy fácil, te puedes descargar un optimizador de, de batería Un optimizador de almacenamiento O un optimizador del sistema Que te borre todos estos archivos basura Que solamente como les digo Consumen almacenamiento Y, y a la vez que te hacen en todo el sistema Entonces bueno el segundo tip amigos Es ese, descargarte algún optimizador De sistema o de almacenamiento que como eso, te limpie bien el, el celular para que te reduzca el lag y puedas jugar Free Fire sin pedos. Y bueno, ese es el segundo tip, amigos. Ya sé, bastante sencillo. Pero bueno, estos tips son sencillos, amigos. Tampoco no les voy a poner tips. O sea que. O sea, del otro mundo. O sea, tips sencillos, amigos. Que tú, que tú puedes hacer en 3-2-1. Y bueno, este el tercer y último tip, amigos. Es Antes de que tú vayas a jugar Free Fire. Antes de que te vayas a meter a jugar. Reinicia el celular. Reinícialo para que cuando te encienda. Pues eh, todo, todo el sistema se, o sea, se reinicia y todo Entonces al momento de que tú te metes a Free Fire Pues no hay otras aplicaciones ejecutándose Entonces el juego te irá más fluido Eso, es, eso en serio amigos es, es 100% real O sea yo, yo sé que mucha gente ya lo sabía Pero más que nada es eso amigos darle, darle mantenimiento a su dispositivo Porque a un celular, a una tablet, a una laptop A lo que tú quieras amigos O sea es que... Eh, se le da mantenimiento Más que nada, eso es eso, darle mantenimiento Para que no se te haga lento el sistema Y pues cualquier aplicación Juego, lo que sea, te curra fluido Amigos, entonces estos son Los tres tips amigos que te estaré dando En este video, ya saben Borrar archivos basura, optimizar su dispositivo Reiniciar antes de jugar Y sobre todo darle mantenimiento A nuestro dispositivo Para que no se nos alente, que no se nos haga lento Y bueno amigos, estos son los tips Que les, que les vine a, a traer en este video, sé que mucha gente ya lo sabía Sé que mucha gente lo hace, pero bueno eh, Les digo, no les iba a traer eh, Tips o cosas del otro mundo Simplemente, pues estas maneras Para que tú para que tú puedas reducir El lag y todo esto, créanme que al momento De hacer todo esto, tú, ustedes háganlo, créanme Y ya después me vienen a comentar Si les funcionó, porque yo creo que sí, la verdad es que yo lo hago Y me funciona a la perfección Y la verdad yo no tengo un celular de gama alto O sea, yo tengo un celular de gama media De 2 GB de memoria RAM Y la verdad, eh, me corre, pues Decentemente, decentemente. Entonces, amigos, este hagan esto y van a ver que les va a reducir el lag bastante. Pero bastante significativamente. Bueno, amigos, ahora sí, dicho esto, yo me despido. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, así es que me puedes regalar tu like, compartir este video con todos tus amigos. Y bueno, un saludo, un abrazo y hasta la próxima.